Bueno, este video ya lo tenía más o menos preparado hace mucho tiempo y sé que ustedes los venían esperando. Y bueno, ya es hora de sacarlo. ¡Terminemos esto, chicos! ¡A él! Tarde. Ya me hice amigo de tu mami anoche Ya... Me... Yeah, I'm no mommy! Squawk, squawk, squawk, squawk, squawk! Mm -hmm. Bueno gente, voy a hacer un poco más largo el video Por el ser ustedes se lo merecen bueno acá dejo un pequeño extra para la gente que extrañaba Undertale. Más que nada son viejos videos que debería haber puesto en un super Resplay de Undertale 5 pero como me cambié de computadora perdí el video completo y me da paja armar un video entero desde cero. Bueno, ahí sigue el video. You soy, soy vato, espero que quede claro que soy vato, o sea, um, sí tengo rasgos finos y la chingada, pero ya, o sea, soy men, y ya, no estén haciendo teorías de conspiración, de que no, era transgénero, se volvió, se, no sé qué, es una cosa rara, o sea, eh, inventan, no sé si lo hacen nada más para no romper la tradición, soy vato, y ya, y se chingó. ¡Espera! ¡Espera! ¡Primero de todo! ¡Dejemos algo claro! ¡¿Qué cojones eres?! ¡Hace nada eres una maldita planta! ¡Ya ni eres pixelada! ¡Tengo que aguantar mucha mierda! ¡Pero esto?! ¡Has cruzado la línea, tío! ¿No tienes nada que decir al respecto? Caracola. ¡No! ¡Que lo jodan! abandono Bueno, yo voy dejando el vídeo hasta acá. Espero que les haya gustado. Y bueno, le quiero mandar un saludo a Pikachuters, Rubik Kinalmus, Leonardo Muñoz, Ratón 4.0, Fernando Luis, Dark Gamer Y bueno, yo lo dejo hasta acá Nos vemos en próximos videos Chao.